En este video tutorial vamos a ver cómo crear un recurso con Excel Learning Online en Scolarium. Excel Learning Online en Escolarium también se llama Excelarium. Hacemos clic en el botón de entrar y accedemos a Scolarium con nuestro usuario y contraseña de Rayuela. Una vez en Escolarium, hacemos clic en Contenido. En esta pantalla se nos mostrarán todos los contenidos que tenemos en nuestro escolar Para crear un nuevo contenido usando la herramienta Excel Learning Online, haremos clic en el botón de nuevo libro. Y en las opciones que se nos ofrecen, haremos clic en la opción de Excel Learning. En este momento podremos empezar a crear nuestros contenidos utilizando Excel Learning Online.